Hola bueno, amiguitos míos, soy yo Rayman, porque que murió. I hurt myself today. Aquí finalmente haciendo el reto que me retó Durex. ¿Quién? El tag del gamer. Yo dije, ya, me quiere que lo haga. ¿Por qué no? Ya. Lleva literalmente todo un año webeándome para que lo haga. No, espérate, déjame ver cuando subió el video Casi un año Diez meses Diez meses lleva webeándome para que haga el puto tag del gamer Bueno, ya que Pinky murió y... To see still feel. Y... está Reichman Básicamente... Vamos a ser el gamer Pero antes de empezar, porque soy el típico youtuber que alarga hasta los 10 minutos para poder ganar más plata Aunque en realidad no tienen las 10.000 visitas para poder recibir plata Bueno eh, El 22 de enero de este año 2018 voy a estar en la antigua estación de trenes de La Serena Ciudad en la que vivo Grande Serena. Ahí voy a estar en el evento que se llama Doki Doki Made Café, organizado por Miomi Producciones. Lo mismo de la Exponer que estuve el año pasado. Y no me avisaron la, la de que va a ser ahora, en, la que fue en diciembre, y, y me quedé picado. Pero olvidando eso, voy a estar en Doki Doki Made Café vendiendo mis posters, chapitas, si es que tengo stickers y haciendo retratos en vivo para los que les dé la gana de ir a verme. Y también. Si es que van, pueden conocer a surex 1337 gran amigo mío, que, del cual estoy cumpliendo el reto. Para que me dejes pinchar. De y la segunda noticia es que el 24 de febrero voy a estar en el Festival del Frijol Mágico. Ahí en el. Porque es un lugar mágico. ¿Sí? ¿Cuela? No, no coló. Como sea, voy a estar en el Festival del Frijol Mágico junto con mi amiga Disket, Igual que en el Doki Doki mi Café Ahí vendiendo cositas También pueden conocer a Zurex en el festival del frijol mágico Porque somos grandes amigos y él me hace vlog blog donde, donde sea que yo vaya Tengo que replantearme mi existencia sin Zurex Como sea voy a estar en esos dos eventos vendiendo cosillas Para los que les gusta, es el en vivo envío, pueden tomarse fotos conmigo, lo que sea Ni que fuera muy de imagen pública, pero para los que quieren que, que vayan, que vayan Lastimosamente, aún no sé cuándo hacer el Festival del Frijol Mágico. Y de hecho, me tienen que confirmar. Yo estoy en. Yo me estoy adelantando al futuro. Aún no me confirman en el. En el Doki Doki Made Café. Y. Y tampoco en el Festival del Frijol Mágico. Pero en el Frijol Mágico me informan el 4 de febrero. Así que apenas me hayan informado si que estoy yo o no, les avisaré. <risa> o sea. Y en el Doki Doki Made Café a mi suerte mover si, si, si existe en el Doki Doki Made Café voy a avisar por Facebook de Mianart y un video cortito en mi canal bueno partimos con el time pregunta número uno desde que, empecé, de, desde que te empecé a jugar el videojuego? juego pero si te fuera sincero creo que partí por ahí de los 4 años porque mi hermano una vez yo, el, del primero que me acuerdo de haber, haber jugado fue en un emulador de Nintendo 64 que se descargó mi hermano en, un, en una lata. <ríe> Era un tarro ese computador muy viejo, Windows XP, cuando recién ahí salido? así como de la primera edición de los Windows XP, y me puse a jugar Star Fox 64. Básicamente, y creo que fue como por ahí de los cuatro años, quizá antes, pero no me acuerdo, así... ¿Cuál fue mi primera consola? Mi primera sin sí, mía fue la Nintendo Wii. Ay, donde tengo tantos bonitos recuerdos de haber jugado al Skyward Sword. The Last Story. Japón no me metas copyright por andar nombrando este juego, please. Please, please. ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? ¿El primer videojuego que me compré con mi plata. O okay, que me regalaron. En el caso que fuera con mi plata fue creo que el Dark Souls 2 Y el primero que me regalaron fue el Mario Kart El de Wii Encima me lo regalaron con el manubrio y todo para andar Wii, Wii, Wii Era, <ríe> Era maravilloso Si solo pudieses tener una consola, ¿cuál elegirías? Desde siempre mi querida Play 4. Siempre en mi corazón. Tiene la mayor gama de juegos que me gustan. Por no decir Persona 5. Bueno, mierda, ya lo dije, así que... Oh, mierda. Porque tiene Persona 5, tiene Metal Gear, tiene Dark Souls, tiene todo lo que yo necesito y sin... Y sin límite. Aquí está jugando mucho, mucho actualmente. El que más he jugado actualmente, porque básicamente el último que me terminé. Pero... Fue el Devil May Cry 5, te juro, me lo terminé en 4 días, el Devil May Cry al mismo tiempo que la caída de Vergil, el DLC. Y ese es el juego que más he estado jugando ahora. Y el último que jugué fue el Real, Real Revolution, es eh, un juego que solamente apretáis botones, pero es adictivo. ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? Créelo o no, no fue Dark Souls Eso para los que dicen que Dark Souls es un juego difícil No lo es, simplemente tiene mecánica realista con respecto a los ataques Dentro de un mundo de fantasía Pero el juego que más me ha costado terminar en todo el tiempo fue Mega Man De los primeros Y creo que fue básicamente el... Eh, Derechamente el Mega Man 1 contra... Contra Yellow Devil sin usar la pausa los patrones eran fáciles, pero yo como soy bleh, Yo tengo un mal pulso, así que ahí me jodo entero. ¿Qué videojuego no les va logrado terminar y por qué? Metal Gear. ¿Por qué? La paja. ¿Qué videojuego es, es el que más veces he jugado? Creo que League of Legends, porque porque un juego online tuve mis tiempos mozos donde no me daba cuenta que League of Legends era un juego para gente tóxica. ¿Qué videojuegos es el que más hora te has viciado? El juego que más le dedica ahora. Creo que. Ha sido el Skyrim. <ríe> Porque. Yo no me dedicaba a hacer las misiones, yo me dedicaba a puro web. antes descargaba mods y la wea. Y tenía... Bueno, te juro, yo me descargué un mod de puros espadones del Tel. Así a esa banda le, tengo... le, tenía... le tengo como. Creo que como unas 350 horas. <ríe> ¿Cuál es mi videojuego favorito? No me metan estas preguntas. Me gustan mucho juegos. Creo que tengo, así como por categoría, eh, shooter genérico, el Destiny. Juego de pelea, Soul Calibur 4 Uy, oh, qué juego más bueno! Juego de carreras, Need for Speed Most Wanted. Del, del primero, no, El segundo me pareció que ya porque cuando chequeé, te dijera accidente y yo ponía ahí. Era, era mucho más enérgico el Most Wanted. Juego de terror favorito, muy cliché, una es fácil, pero me muy parecido, Emily Wants to. MMO de RPG, el World of Warcraft. Qué maravilla de juego, Cuánta horas le dediqué, si me acuerdo que yo estaba con un golpe y me demoré una semana en subir el nivel 36, cuando tenía 12 años. Víos sesión alguno, para no profundizar más. Y mira qué, mira qué lindo. Eh, ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Ya ha mencionado Emily Wants to. Play. ¿Cuál es tu saga favorita? Mm, Mi saga favorita hasta el momento es la saga de Persona. Me he jugado solamente el 5, pero me he puesto a investigar sobre la otra historia. Me estoy leyendo el manga de Persona 3, estoy viendo el anime de Persona 4, que basura, creo que debería jugarlo mejor. Eh, no es basura, la historia me gusta, pero la animación es muy caca. O sea, es como que color normal, pero el mentón acá todo esto lo tiene en naranja para abajo. No cuadra, y es como que... Los personajes principales tienen acá así como un difuminado naranja Y los que no son principales, pues tienen color normal Y... Ah, no Top 3 personajes masculinos Número 3 Greg, The Night in the Woods que The Night in the Woods es un personaje muy... Maquineado, muy loco, me encanta su personalidad tan dinámica eh, Y mansi atrae como personaje, no sé la, la energía que transmite, ni siquiera lo puedo así como decir Bien, me encanta ese personaje, Greg de, Nai de Night in the Woods En el puesto número 3 En el puesto número 2, antes de Devil May Cry su Me gusta más su personalidad dinámica De todos los de Devil May Cry que es como... Un punk super dinámico, pero en otros de serio, me encantan todos Y el primer lugar de mis juegos favoritos El nombre del manga, Akira Kurusu, Porque el protagonista, básicamente Tú decides ser él, el protagonista eres tú Pero yo encuentro que esa es una de las mejores representaciones de un protagonista que puede haber Porque básicamente es un chico adolescente chico Adolescente, tú elegís sus decisiones Y todo lo que lo rodea a él Me encanta, personas 5% Y los top 3 personajes Femeninos yeah. Número 3, la guardiana roja De Dark Souls 2 Me gusta Es como tan sencilla Basi eh, Básicamente ese personaje es Tu vida en el juego Con ella su vida nivel, con ella mejor Con ella es todo ella, ella para ti es todo dentro del juego y. Ya paro, ya paro. Número 2, Toriel de Undertale. De una madre amorosa. Es de, de, de los personajes más tiernos que hay dentro de todo el juego. Es súper cariñoso contigo. Es lo único que quiere es protegerte. Y en primer lugar, personajes femeninos. mitad de Persona 5, la mejor waifu que hay en la existencia. De, básicamente, la doctora, en la plaga. Y conserva ese estilo medio. El gótico. Ese estilo gótico y dentro de un traje de doctora ahí, como. Es una agua ¿Cuál es tu villano favorito, Dagran? De, de las Last Story. Uno de los mejores villanos que ha ido. Y, y con un toque emocional muy fuerte. Porque. Dagran. es tu amigo de infancia dentro del juego y. Me, el jefe vino Y yo, como. Uff. Duele. Duele. Hay una carga emocional al pelear con Dairan. Y que te pesa mucho. Pelear contra, contra Dairan. Te pesa demasiado. Y es como que. Te duele. Si pudiese vivir dentro de un videojuego. ¿Cuál sería.? ¿Quién serías? No quiero, ser, no quiero ser un insistente, pero yo creo que viviría en el mundo de personas por el simple hecho de que yo ya tengo una persona que se llama Vortex. Y lo nombré como el men que me ayuda a pasar de curso. Pero yo sería un persona user Y eso me gustaría vivir en el mundo de personas, que es básicamente el mundo que tenemos ahora, pero con la diferencia que podemos usar personas. ¿Cuál es tu película? Barra, libro favorita basado en tu videojuego en, en un videojuego Mi película favorita es Doom Con la roca Y también Mario No, mi película favorita es Ready Player One Con el, Y basado en el juego VRChat Do you ¿Quién videojuego le gusta a todo el mundo Y a ti no? Horizon Zero Dawn Ese juego no me llama para nada Horizon no me llama, todos me cuentan muchas maravillas del Horizon, Yo tengo muchos amigos que me hablan maravillas del Horizon, pero Horizon Zero Dawn no me llama. No, eh, mm, por mi parte no lo jugaría, a no ser de que me lo prestaran o algo, ¿cachai? O sea, probar el Horizon, ah, ya bueno, pero por mi parte no gasto mi dinero en Horizon. ¿Qué género ¿Qué es el que más te gustaba y el que menos? El género que más me gusta hasta el momento es el género femenino. El género de videojuego que más me gusta hasta el momento es el RPG por el uso de la estrategia. ¿A qué le das más importancia a la hora de comprar un videojuego? Eh, comentarios anteriores o menciones o la saga que juguían. ¿sí? Por ejemplo, yo estoy esperando ahora que el 25 de mayo sale el remaster del Dark Souls 1. Ese lo voy a comprar tío. Terminé el 2, el 3, no me he terminado el 1. Tengo que jugarlo. ¿En qué estamos? Y, pero me fijo, así, de juegos que no conozco, me fijo en la portada. Así que. eso fue el Tackle Gamer. Para que te dejes de hinchar, Surex 1337. Y finalmente me dijiste tranquilo con lo del Tar. Por favor. Y finalmente volvimos a los vlogs. Volvimos. O sea, este va a ser uno de los pocos vlogs a no ser de que en Surex me invite a otro tal o hasta que suba el blog de doki doki Made cafe y el festival del frijol mágico participación especial de surex de 337 y probablemente de disquete y así pues yo soy rayman sube speedpins una vez a la semana excepto ahora que estuve de vacaciones y me da pajadita los videos. Eh... y hago mis animaciones de hecho estoy trabajando en una que les va a gustar Así que, estamos viendo.